Esto, tú sabes que unos muchachos, unos muchachitos, estudiantes, profanaron una tumba. ¿no? Esto es lo último. Estos esto estudiantes de ahora, yo no entiendo cómo cómo lo van a controlar. Esto lo, esto lo último. ¿Eh? ¿Cómo lo van a controlar a estos muchachos? Un grupo de estudiantes profanó una... Eh, ¿Pueden poner el video, por favor? Un grupo de estudiantes profanaron una tumba en el cementerio de Manoguayago. El hecho fue captado en un video circulando en las redes sociales. Eh, donde se muestra a los estudiantes destruir el nicho y parte del ataúd. Señores, estos muchachos... y para qué fue eso? ¿Mm? ¿Eso ¿Para qué esos muchachos hicieron yo eso? no sé. Un audiovisual publicado por el periodista Ramón Torentino a través de su cuenta de Twitter muestra como los menores que aparentan ser estudiantes por el uniforme que llevan puesto profanan una tumba. De acuerdo con la información publicada por el periodista, los estudiantes que observan en el video son de la escuela de Ato Mayor... Perdón, de ato nuevo del sector Mano Guayabo, mientras que el cementerio está ubicado en la misma zona. Ante la situación, la madre de uno de los cinco estudiantes que profanó una tumba en el cementerio Mano Guayabo dice que son niños inocentes y que no saben lo que hacen. Usted, usted, usted, por favor, hay un, hay un video de eso. Vamos a poner el audio. Porque una persona, eh, de, eh, permiso, perdón, una persona que sepa lo que está haciendo no lo va a hacer, primeramente eso es profanando una tumba, que solo ya los muertos hay que respetarlo, pero como no, son ni niños, ustedes también. no saben lo que hacen, entonces ese día yo estaba en la universidad, tomando cátedra, y me dan esa información, hasta que yo no vi el video, yo, o sea, no, no acepté que era realidad que era él, después de ver vi el video, sí, el niño salió para la escuela, ¿Qué irresponsabilidad de la, de, de la madre? Tres meses, tres meses preventivo. Tres meses a ella, <coughs> tres meses preventivo. O una garantía económica de, de 400 mil. ¿Cómo está bien? Sí, bien por eso, ¿Cómo es que ella dice que es un niño inocente? De, de niño, Nadie está hablando que le van a dar golpe ni que lo van a meter preso ni nada por el estilo. Pero mi amor, tú tienes que entender que primero, cómo ese niño... Con ese uniforme saliendo de la escuela, a ver que se fugó de la escuela, que no llegó a la escuela. ¿eh? Usted, usted, deja que se. Usted no, le, no sabe dónde está su hijo y su hijo está profanando tumba. Y usted dice que eso es inocente, usted es responsable porque usted tiene que estar detrás de ese muchacho. ¿Sabe lo que tienen que hacer ahora de castigo? Ponerlo a desherbar al cementerio. Buena. Dígame. que... Oye, tú sabes lo que hay que hacer con esa señora, con el hijo y a ella, guindarlo a los dos, porque por apoyador está tarotita. <risa> Ay, Dios mío. Señores, no. Lo que tienen que ponerlo es a de llevar y a pintar la tumba toda. Sí, sí, sí. A sí, ellos, sí. con su madre. Yo lo un machete ahí. Sí, que, y que la poden de eso. Pero, pero un horario de sí. seis y media siete de la noche. Sí. No, no, no, no, no, no. Claro que te lleven. Pues eso, de, no, día, no. de día, eh, de día. Ahora vienes tú con la ñoñería. ¿por qué no de día. porque de noche? No? No, ellos no van a ver, ellos no van a ver. Y la escuela. No, porque a las cuatro yo sale a las no, cuatro. No, no me importa, mi cuatro. transcurso cambia ese. No, eh, a las siete que comiencen so, ahí. Niño inocente. Inocente. ¿eh? Y pero, imagínate tú mi papá, que está, en, mi papá que, Mira. que, que para descanse, cáncer, van un tío, estos muchachitos vienen, agarran eso, bueno y, eh, y vengan y les rompan eso. ¿Sabes lo caro que es eso? Mira. Sea lo caro que, mira, o sea, lo caro, lo caro que un niño. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Eh? De la juventud. No es juventud, es un niño. De los niños, de los, los padres. Los padres. Pero mire lo que esa señora dice. O sea que ella le despedona, ella, ella, ella deja que siga haciendo de todo. Y son niños. Y son, son inocentes. Así es que tú le, así que usted trata a sus hijos. O, ok, no hay problema. Son inocentes, Bárbara no, Pero pues, eh, esto eh, es lo último. No, que pues, eh, se eh. pasan, ¿eh? Que se pasan, señores, La esquillo. educación no, no es los profesores, usted tiene que mandar a sus hijos educados para su escuela. No, y tener supervisión, porque Neto, vamos a poner un ejemplo que salió a las 4 y no ha salió llegado Salió a las 4 y ¿dónde está? Ay, ay, ay, yo, ¿Eh? yo salí a, a las 12 de nacimiento y si daban las 12 y 20, yo estaba en mi casa. Una vez, Néstor, que yo salí de colegio. Ay, ay, ay, y qué problema. Ese día, me acuerdo yo como ahora, me fui con un vecinito que me, y él me iba con él y casualmente nos llegué, quedamos en un sitio. Y dijo, vamos a pasar por este sitio que tiene un Super Nintendo a jugar. Y yo llegué miré, y duré media hora tarde llegué a mi casa. Mi papá y mi mamá, ya tú sabes. Me, me cuestionan 10 veces. No, Entonces, Dios usted, ¿cómo, ¿cómo usted deja, usted no sabía ni siquiera dónde estaba ese niño? De que profanando tumba. Uy, pero, no, usted, no no vamos a la pausa y cuando retornemos, vamos a una pregunta, a ver, que la persona nos llame. ¿Qué canción usted está cansado? Usted dice, ya, por favor, ya esta canción, ya no la pongo Ya no más. la quiero más. Ya no, no la quiero más, más ya. Harto de la canción. Vamos a dar la pausa y cuando retornemos, tenemos más de Los Sosobrosos you